Bienvenidos al capítulo 2, donde vamos a seguir con nuestro ramen. Si hicisteis ya el capítulo 1, cuando abráis Blender tendréis en Recent Files el ramen por aquí cerquita. Así que pincháis en el archivo y si os debería abrir. Estupendo, vale. Pues lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestro cuenco. Seleccionamos el cuenco y venimos a la parte de arriba a la derecha y en la esfera. Pinchamos dos veces con el ratón y ponemos el nombre. De esta forma tenemos nuestra colección más organizada. Yo tengo aquí algunos objetos que vosotros no vais a tener, como este plano, que lo he preparado para el render y esta curva que tampoco, o sea, ignoradla, ¿vale? Vosotros deberíais tener la cámara, las dos luces y el cuenco. Entonces, vamos a nombrar también la colección. Esta colección que es donde tenemos nuestro ramen, vamos a llamarla ramen. Le damos enter y ya tenemos nuestra colección más organizada. Yo aquí tengo otras dos colecciones, pero ignoradlas también. Muy bien, pues en este vídeo tutorial vamos a hacer el caldo del ramen. Para ello tendríamos varias opciones de hacerlo. Podríamos seleccionar todas las caras internas del ramen, duplicarlas, cerrarlas y hacer el caldo. Pero yo lo voy a hacer con una esfera nueva. Así que venimos a la parte frontal y salimos del modo edición si estamos en él y vamos a activar el modo wireframe o el modo rayos x para poder ver a través de nuestro cuenco vale aquí arriba como siempre y vamos a añadir yo en mi caso una esfera shift a mesh uv Sphere. escalamos el tamaño de la esfera al tamaño más o menos del cuenco nos podemos acercar para ver mejor los bordes y cuando veamos que está cerquita ya del cuenco confirmamos aplicamos la escala con control a y entramos en modo edición con tabulador. Seleccionamos modo caras con el 3 en el teclado o pinchando aquí arriba y seleccionamos todas las caras superiores. Pinchamos a la X y eliminamos caras. Yo voy a eliminar una fila más de caras. Vamos a seleccionar esta fila también de caras porque normalmente los, los ramen no están tan llenos, así que yo creo que así podemos ir bien. Vale, entonces ahora vamos a coger la parte de los ejes, vamos a elegir ejes con la tecla 2 del teclado. Recordamos, uno son vértices, Dos son aristas y tres son caras. Estos atajos de teclado son muy interesantes que os los aprendáis. Así que con el 2 vamos a seleccionar este loop entero de aquí arriba. Para seleccionar el loop completo tenemos que dejar apretada la tecla Alt. Alt, pinchamos el eje y seleccionamos el loop completo. Si queremos pinchar uno de abajo o lo que sea, pues lo mismo. Con la tecla Alt seleccionamos el loop. También podríamos seleccionar un loop vertical. ¿vale? Pero el que nos interesa ahora mismo es este. Y le vamos a pulsar a la tecla F... Y se nos ha generado una cara automáticamente. Si apagamos el modo rayos X, vemos que tenemos una cara completamente nueva. Ahora elegimos el modo caras con la tecla número 3 y vamos a hacer un inset. Hacemos un inset y podemos bajar un poquito. Bueno, vamos a hacer otro inset y ahora vamos a bajar un pelín con la tecla G. Vamos a irnos en Z para que haga una pequeña curva, como cuando estamos comiendo sopa, que se queda un pelín más pegado al plato, pues para dar ese efecto. Damos otra vez a la I, otro inset, otro inset... Otro más. Y para juntar todos los vértices al final, vamos a pinchar la tecla M, Merge Add Center, y se nos juntan todos los vértices aquí dentro. Estupendo, pues ya tenemos el caldo hecho. Ahora vamos a pinchar Shade Smooth y le vamos a aplicar el, el modificador de subdivisiones para que tenga más suavidad. Así que, igual que la última vez, venimos a la llave inglesa, Add Modifier, Subdivision Surface, y le vamos a dar dos niveles de subdivisión estupendo ya lo tengo bastante bien vamos a venir a la tecla a la parte frontal con la tecla número 1 del numpad y vamos a activar el modo wireframe para ver si ha encogido mucho nuestro ramen vamos a escalarlo hasta que llegue casi al borde del plato y cuando llegue ya casi al borde del plato es el momento de aplicar la escala de nuevo y listo ya tenemos nuestro caldo hecho Vamos a venir vamos a apagar el rayos X y vamos a venir a Shading, en Cycles otra vez, y vamos a añadirle un material. Si queréis, desde aquí podéis escalar un pelín más para que se quede pegado al cuenco. Vamos a ver. Algo así yo creo que queda mejor, ¿vale? Que quede pegadito al cuenco. Tenemos que comprobar también que no se nos salga el caldo por ninguna parte. Vale, y para darle un shading a este caldo, seleccionamos el caldo y vamos a venir a Materiales, Nuevo Material. Vamos a renombrar este material y le vamos a poner Caldo y vamos a cambiar principal bsdf que es el que tenemos ahora en surface vamos a cambiar principal bsdf por glass bsdf le damos a glass y vamos a cambiar el color el color yo lo voy a poner naranjita y para qué para que tenga un color más transparente vamos a bajar el roughness bajamos el roughness casi a cero o a cero y ya tenemos un caldo transparente ahora quizá no aparece mucho no parece mucho porque no tenemos mucha luz en escena pero si traemos una luz justo encima, vemos que tenemos una especie de líquido falso. Así que bueno, este es el tutorial del caldo. En el siguiente que os lo tengo preparado ya mismo, vamos a hacer los huevos.